y que puedan se pueda buscar la solución a este virus que ha afectado durante más de un año la familia Franco Macorizana y la el, los duartianos. y, y eso la... y eso no y eso y no, no, eso ninguno entraron en, en ninguna fase ahí no ahí no, no, ahí le ahí no ninguna dice, fase el, ninguna hacer, para que al final del túnel tú y nosotros podamos ver una luz que pueda ver realmente que hay pueda haber una solución al contrario, este coronavirus Posteriormente eh, eh, Lo que se encargó fue De seguir echándole Tierra eh, y oscuridad A esta situación para Ay, que no eh, Se resuelva Encrudeciendo en en el, el, el mar en ese momento Bueno, o sea, nosotros sí. hemos estado eh, Como un franco macorizano Y la provincia de Duarte eh, Prácticamente necesitamos un respiro con esas dos con esas dos cosas que no, que no han eh, que no han quitado la tranquilidad como es lo que tú mencionas del caso Muné y también el coronavirus que también fue de los más fuimos de los más afectados o somos de los más afectados aún y el comentario viene prácticamente el primero es por por, de, por definición tenemos casi una semana que eh, a partir del miércoles de la pasada semana el entró la nueva, una, una primera fase de, de, de, para decirle en buen dominicano, de introducción de, la, de, la, de los dominicanos a sus, a sus labores y a su movimiento económico y a su trabajo. Y la, lo que llega a preocupación, primero es eh, opiniones, con, de opiniones de médicos muy prominentes y opiniones de gente que un conocimiento bastante de la medicina como es el el doctor Puello Herrera, como es el doctor José Joaquín Puello, que es neurocirujano, claro, y funcionario de múltiples, eh, de, de diferentes, eh, en, en época de, la, de, de, de, de trayectoria de la medicina, y, y un ciudadano con alta sensibilidad en el pueblo, que todo el mundo lo conoce. Y hasta él criticó la, la entrada tan rápido, sin antes tener un periodo de meseta, del virus, pero la, la presión económica, la presión de, de, de los sectores y la política eh, juega un papel más importante que la vida humana en, en el mundo entero y, y nuestro país no, no escapa de eso. Y vemos que a partir del miércoles prácticamente eh, vivi, vivi, vimos una República Dominicana que se manejó como si eh, hubiese pasado un proceso gripal de eso que nos daban antes a nosotros, como eh, como, los, como los nombres que le hemos puesto desde hace mucho, desde, desde tiempos ancestrales, eh, cual se acuerdan de el rompehueso, se acuerdan de la, la, el, el, el, gaseta, el ¿cómo se llama eso? El, todos los nombres que le han puesto a, la, a, la, a las fiebres que, que, han, que, han, que han, la peseta, la que se yo qué, el, el, los impuestos, las reformas, eh, todo, todo el mundo pensó que era una. que, ha, que ha, Hemos pasado por una situación como esa, que siempre de una manera jocosa le poníamos un nombre a ese tipo de afecciones que por eh, cierto, cada cierto tiempo eh, no, nos daba a nosotros los dominicanos, eh, como por un proceso viral. No es así. Este proceso lleva 400 y pico de muertos en nuestra República Dominicana. Yo creo que ni en la guerra de abril eh, se había muerto tanta gente en tan poco tiempo. Y la, y la gran cantidad de, de infectados que hay. Y ver como nuestras autoridades, en vez de informarle claramente de que esto no ha pasado, prácticamente le están dejando a su, a su libre funcionamiento. Yo te voy a decir la verdad, si hay una disminución o una estabilidad de los procesos infecciosos de, de esta pandemia en esta situación, es porque nosotros gozamos de lo, del el antivirus que nos regaló el Señor eh, en, estas, en estas áreas de, del mundo, en estos países tropicales, que es el sol. Eh, sabemos que es un virus de partículas muy, muy, muy grande, por lo tanto, no, no, no, no se esparce tan fácil en el aire, sino que eh, se desplaza a pocos metros de su agente contagiante. Y el calor es un factor importante, un factor letal para la supervivencia de este virus. Eso yo creo que es, no, Dios puso su granito de arena. Dijo yo lo voy a ayudar con el sol, lo voy a ayudar con la temperatura, lo voy a ayudar, mírenlo ahí. Ahora ustedes tienen que ayudarse, pero parece ser que no es así, Víctor. Yo en la República Dominicana se ve como que no había pasado por este virus que no teníamos 60, 40, 60 días de información diaria, 40, 40 días, 60 días de una de esperar esa lápida que, que a las 10 de la mañana cuando se sentaba ahí el, el ministro de, de salud pública a decir esos números espeluznantes, nada más no, no miraban y se nos, nos sudaban las manos en ese momento, pero ya lo olvidamos, ya olvidamos todas esas instrucciones ya olvidamos todos esos emails, Ya olvidamos todas esas informaciones que, que, que, de las redes. No, la olvidamos. La olvidamos. Y Mira, eso, o sea, eso tú, tú lo ves. Independientemente del deseo y de la importancia que tenía, o que teníamos todo de que llegara ese momento de que de alguna manera debíamos de reiniciar de manera gradual, tal cual se inició, todo el mundo esperaba ese momento. Ahora hay que destacar hoy en día, ¿hasta qué nivel de irrespeto ha llegado la población, de una parte y de otra, porque es un, un irrespeto generalizado, serio, de nosotros como población común, de salir a las calles y no salir tomando en cuenta las normas y el protocolo de qué que tener, que es sencillo, sencillo, simplemente sale a exponerse una mascarilla, guardar el distanciamiento social entre una persona y otra, ha sido un respeto que ha estado a la orden del día desde el miércoles, como tú señalas, hasta el día de hoy, lunes 25. Pero también me voy al respeto a las personas quienes más están llamadas a seguir reorientando a la población, que son los políticos. Estamos a 41 días de las elecciones y los políticos están metidos, metidos de lleno en lo que es la campaña política, haciendo actividades. Bueno, recientemente... El el, estuvo por aquí, por ejemplo, el candidato de la fuerza del pueblo, Leonel Fernández, eh, ocasionando un tapón aquí en la avenida Presidenta Antonio Guzmán Fernández, enorme. una actividad eh, que tuvo enorme, sabe, muchísima gente. Entonces, eh, los políticos son y todos los candidatos, todos los de todos los partidos políticos continúan haciendo el eh, proselitismo electoral. Entonces, yo me refiero a esto, claro, estamos en campaña, pero me refiero a que no han diseñado tampoco la estrategia para que realmente si van a hacer activismo político lo van guardando los protocolos y las normas que están ahí, señor Romero, que están ahí y que están siendo violadas O sea, tú, como tú decías ahorita, salimos a la calle y vamos a ver, es como si tuviésemos una antesala de un 24 de diciembre. Sí, no. Eso es increíble la cantidad de personas que estén en la calle. Pero tú dices, bueno, el que estén en la calle no es nada, pero es que hagamos lo que nos están llamando a hacer para evitar el contagio de este virus que nos ha robado 400 y pico de personas claro. y en la provincia, de casi 90 personas mal contadas. Sí. Entonces, el, el respeto es tal que no sabemos, Sergio Romero, eh, hasta dónde pueda eh, parar esta situación que vive el mundo y que nosotros como país eh, realmente no sabemos. Definitivamente le teníamos le teníamos miedo a los reportes, pero no aprendimos de los reportes todo el mundo se agarra la cabeza cuando el, cuando el ministro lo a las 10 de la mañana hacía su reporte, pero no aprendimos de eso, y lamentablemente y, pero te estoy diciendo que Víctor que no es la, la clase que menos educación tiene, y, eh, me refiero a educación escolar porque la educación ciudadana la educación del es más, te voy a decir Víctor en la mayoría de los países sudamer, sudamericanos hay indios que ni leer saben. Oye, que ni leer saben, pero, pero, pero respetan las normas y las leyes de su país. Y para poner para poner un ejemplo, si, para, pues, si, si vamos a hablar de escolaridad, para poner un ejemplo, Sudamérica completa, hay indios, indios que no, no le interesa ni siquiera ir a la escuela. ¿Eh? pero cumple con las normas establecidas. Aquí letrados y licenciados, diputados, senadores, ministros, no cumplen con las leyes que ellos mismos emiten. Entonces, aquí, el, eh, aquí nuestro país desgraciadamente tenemos que saber que somos un desorden organizado. O sea, con todo, todo está un, desordenadamente, un doctor, sí, sí, todo, todo está desordenadamente organizado. Siempre ha sido así y, y es un país donde todavía tenemos el Consejo que nuestro, en el camino es que la carga se arregla. Oye, nuestro ¿tú estás deber, como, nuestro deber como medio, como comunicadores, es nosotros primero cumplir con lo establecido, con las normas y segundo hacernos eco de que se cumplan, creo que más de ahí no podemos hacer vamos Sergio a una pausa y a regreso seguimos con los comentarios